Eh, Bienvenidos a todos en este Día Internacional de la, de la Biblioteca eh, que lo vamos a conmemorar, que lo vamos a dedicar a, a este, con este acto de, de lectura poética, eh, poemas para el, para el siglo XXI. Eh, yo voy a ser muy breve para no restarle tiempo a los protagonistas de, del día, pero sí quisiera aprovechar la ocasión pues, para agradecer también a los participantes de la lectura y a Antonio Aguilar como alma de este evento y promotor del mismo pues la dedicación y el tiempo que le han dedicado a esto gracias Antonio gracias también a los, que van, a los compañeros que van a dar lectura a los poemas son persona yo creo que eh, conocida, Pedro Moreno, creo que no necesita presentación, eh, comentábamos hace un momento que nos conocemos personalmente desde hace mucho tiempo, creo que casi de la desde época de estudiante ¿no? y bueno, pues hemos podido seguir su trayectoria, seguro que lo conocéis eh, también, Eduardo Retamero, compañero de... Servicio de personal de, de personal de administración y servicios, Secretaría General colaboramos más estrechamente en otra época más reivindicativa. Estuvimos ahí más codo, codo a codo con él. También gracias por, por venir. Eh, Joaquín Albarracín, estudiante de, de, la, de la universidad, que viene de alguna manera representando a, a este sector. ¿no? Igual que Eduardo, como he dicho, de personal de administración y servicio, Pedro de. ...del sector de profesores e investigadores... ...también a Remedio Herrera, compañera de, de la biblioteca... ...y bueno, colaboradora de todos estos temas y otros parecidos... ¿no? ...como el blog de, de la biblioteca... en el que intentamos de alguna manera... ...aportar nuestro granito de arena con la promoción de, de la lectura... ...a ellos no tengo que darle la, la bienvenida... ...puesto que están en su casa... ...la biblioteca, la universidad, la casa suya, como al menos es nuestra también... ¿no? Pues, ...en ese sentido, gracias y, y, y pues, muchas gracias por vuestra colaboración... Eh, ...no me olvido, aunque lo parezca, de Antonio Martín Oñate... Que, ...al que sí tenemos que darle la bienvenida porque quizás es el más ajeno a esta institución... Eh, aunque también en ocasiones ha colaborado con nosotros y ha estado aquí presente pues, para distintas actividades y procesos que se han llevado eh, a cabo. Eh, si me permito la licencia, quizá de dedicarle un poco más de tiempo a él, por, de alguna manera, por lo que ha representado para el, para el sector de la biblioteca y para los bibliotecarios. Él, él ha sido referente en la profesión. Eh, ...fue el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios... ...coincidimos personalmente y algunos otros compañeros... ...de los que están aquí presentes también en esa época... ...en la que estuvo en la, en la directiva... ...en mi caso en concreto creo que unos 10 o 11 años... ...y eso me permitió la verdad... Mmm, ...aprender muchísimo... ...aprender de la, pro, de la profesión... ...aprender de, lo, de, de cómo llevar una reunión... ...a cómo corregir una galerada de nuestro boletín fue una colaboración y para mí, Antonio, te considero un maestro aparte de casi un padre profesional, ¿no? en ese sentido y quería aprovechar la ocasión y ya que tengo uso de la palabra, pues tomarme la libertad de, de hacerlo y, y hacer este pequeño reconocimiento, ¿no? y mostrarte el aprecio que creo que todos te tenemos y agradecerte también la dedicación y, sí, por supuesto, darte la bienvenida a este acto. Y, por mi parte, nada más, reiterarme en los agradecimientos y Antonio Aguilar tiene la palabra ya para continuar con el, con el acto. Entonces. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. También tengo que empezar yo con el agradecimiento, primero a todos vosotros por estar aquí, claro está, y a todo el equipo de, de la biblioteca universitaria, no solamente por el trabajo que hacen sino sobre todo por su entusiasmo y sus ganas. Y eso es muy, muy de agradecer. A Gregorio, por supuesto, a Lola, a Goretti, a Patricio, a Pablo, al equipo de diseño, al equipo de la web. Son todos ellos los que han hecho posible que hoy nos podamos reunir aquí. La idea nuestra, en principio, cuando empezamos a proyectar este evento, este acto, era... ...tomarle un poco el pulso a la poesía más actual... ...a la poesía que se está publicando ahora... ...en este nuevo siglo, en el siglo XXI... ...pero queríamos tomárselo de la forma más natural posible... ...queríamos huir un poco de los especialistas... ...de los filólogos, sino ver qué poesía se lee... ...qué poesía gusta de la última escrita en general... ...y para ello hemos pedido la colaboración... ...de una serie de personas, ha ido presentándola antes eh, en Gregorio... Eh, ...todas ellas pertenecen al estamento universitario... ...y cada uno de ellos está en un sitio distinto... ...tenemos representación de alumnos, de profesores... Eh, ...de personal del PAD, de personal de biblioteca... ...y luego también queríamos otra visión... ...la de alguien ajeno al mundo universitario... ...pero sí muy ligado a la biblioteca... ...que la visión que nos va a dar Antonio Martín Coñato... ...de esa manera yo creo que nos queda... Un, ...una breve, brevísima antología de la poesía escrita... ...en el siglo XXI... ...muy rica, muy distinta... ...y yo creo que podremos eh, disfrutarla... Eh, ...cada uno de ellos ha elegido un poeta... ...que haya publicado en este siglo, en el siglo XXI... ...la única condición que se les ha puesto es esa... ...que el poema elegido haya sido... ...publicado en este siglo, nada más, y publicado en español, claro. Eh, los cinco poetas que se han elegido, es curioso, son poetas que pertenecen a distintas generaciones... ...y eso hace que la muestra sea todavía más rica, claro está. Desde Manuel Jurado López o Inés María Guzmán, dos poetas que se puede decir que pertenecen a la generación de los 60-70 ya no tanto por edad, sino como forma de, de ver la poesía, esa poesía eh, reflexiva, honda, que es heredera directa de la poesía social de los 50 y que luego se va a transformar en los años 80 en la poesía de la experiencia. Eh, los años 80 y 90 están representados por Vicente Gallego y Ángel Luis Montilla. Son dos poetas eh, los dos excepcionales, y los dos pertenecen a, un, a una vía de la poesía de los 80 que ahora, en su, también en su momento, ha sido muy denostada. Eh, quizás no guste a todo el mundo, pero nadie le puede negar a los poetas de los 80 que reconciliaron al lector con la poesía, y eso es fundamental. Si sí, nosotros queremos acercar la poesía, que sabemos todos que es quizás el género más difícil acercarlo de manera más o menos pedagógica a la gente, no tenemos más remedio que empezar por aquellos poetas que, siendo excelentes poetas, son más asequibles. Pienso, por ejemplo, en Becker, Machado, Lorca. Son tres poetas magníficos que gustan a la mayoría de la gente y también a todos los especialistas. Pues la poesía de los, de los 80 cumplió esa misión, es una poesía tan cercana, tan directa, pero a la vez tan bien escrita, que hizo que muchos que habían huido de la poesía en los años 70, volvieran a acercarse a ella después, en los años 80. Y como representante ya del nuevo siglo, Antonio José Quesada, que es también profesor aquí en la, en la UMA, que escribe un tipo de poesía distinta, una poesía diríamos heredera de la poesía social. Todos sabemos que vivimos unos tiempos convulsos y la poesía social sigue siendo necesaria. ¿eh? Que Cayó en el descrédito en los años 70, los años 80, pero el mundo va dando muchas vueltas y vuelve de nuevo a estar de plena actualidad. Los temas que, que se dedican en sus poemas son los temas clásicos de la poesía. El primer tema el de los libros un bibliotecario tiene que elegir un poema donde se hable del libro claro está un poema excepcional se habla de la amistad se habla de la música se habla de la infancia como paraíso y también se habla de poesía social todos son esos temas eh, ahora vamos a ir llamando a cada uno de los representantes de los colaboradores para que cada uno eh, lea el poema elegido y nos comente, nos hable un poco del porqué de su elección y del, y del poeta. Vamos a ir siguiendo el mismo orden que tenemos en el cuadernillo que se ha editado para que quede un recuerdo y para que podamos seguir con comodidad la lectura. Eh, va a comenzar don Antonio Martín Oñate. So. Parece que me toca ser telonero. <risa> Gregorio... Me ha, ...me ha comparado como que podría ser el padre de más de una generación de bibliotecarios... ...pero yo me considero más bien casi el abuelo, ¿no?... ...pero vamos a tirar esto... Eh, ...saludo a todos presentes... ...y voy a leer eh, lo escrito porque estamos ajustados... ...voy a leer el tema porque tenemos un tiempo eh, máximo... ...y podría decirlo de eso, pero como no lo lea... ...me voy a pasar del tiempo y sé que andamos ajustados... Hace meses recibí eh, una invitación de mi amigo y compañero profesional, mientras estuve en activo, Gregorio García Reche. Eh, son muchos años los que llevamos de conocimiento, de relaciones y de colaboración en eh, muchos trabajos, muchos proyectos que hemos hecho juntos en la profesión. Eh, le acepté la invitación. Y acepté también las condiciones que, que llevaba eh, consigo esa invitación. Y es que para participar era necesario pertenecer a alguno de los cuatro estamentos que tiene la Universidad de Málaga: eh, El estamento de profesores, el estamento de personal de las bibliotecas, eh, el personal del PAS y el personal de los alumnos. Yo no pertenezco a ninguno de esos estamentos, evidentemente. Luego, casi me podría considerar con derecho un intruso en este momento aquí, totalmente ajeno a la universidad. Pero la universidad, que es tan respetuosa con todas las sensibilidades de nuestra sociedad, ha querido incluir en esta celebración a un ciudadano ajeno al mundo universitario. Ese he sido yo, lo agradezco. Y se da la circunstancia de que soy uno de aquellos malagueños de los años, de finales de los años 60, que participamos por activa y por pasiva en reivindicar para Málaga eh, la creación de una universidad. Eh, hubo manifestaciones masivas en los años 69. Málaga por su universidad se llamaba El Movimiento, también escritos en la prensa local, reivindicativos todos ellos, justificativos de por qué. Juntos, en el esfuerzo y en la reivindicación, hicimos posible la creación de la UMA. No será tampoco esta mi primera intervención y colaboración con la UMA. Algunas de las personas que están ahora mismo yéndome y viéndome sacaron sus oposiciones a personal de las la bibliotecas de la universidad. ...formando yo parte de más de un tribunal. Pero en fin, no quiero hacer discreciones, trotomo el hilo. Al aceptar la invitación, cada uno de los participantes... ...nos obligábamos a elegir un poema publicado... ...por un poeta español, en lo que va de siglo XXI. De no haber mediado este condicionamiento... ...yo hubiera elegido otro, más antiguo... ...pero era condición sine qua non, y a ello me ha detenido... ...elegí un poeta... ...Manuel Jurado López... Eh, ...todavía recuerdo... ...las prácticas... ...de como bibliotecario... Eh, ...entré... ...en el, un catálogo informatizado... ...en el campo de materia... ...busqué poesía española... ...siglo XXI... ...y me apareció... ...un listado bastante amplio... ...lo, lo repasé... ...y... ...uno de ellos... ...me sonaba... ...concretamente... Ese, ese que me sonaba era un poemario que había editado la Diputación de Málaga eh, para corresponder a un, una convocatoria de poesía que se hacía, no sé si se sigue haciendo, en la Ciudad de Ronda, se llamaba eh, Premio de Poesía Ciudad de Ronda. Y Manuel Jurado López había ganado esa segunda convocatoria del Premio de Poesía Ciudad de Ronda. Elegí eh, un poema, porque además, como lo había editado la Diputación, yo ese libro lo tenía en la biblioteca de mi casa y lo sigo teniendo. Y recordaba, desde su lectura, un poema que me había llamado eh, especialmente la atención. El título, Librero de Viejo, lo tienen ustedes en ese catálogo, que ahora me doy cuenta que es con mucho el más largo de todos los que han, de los que han sido seleccionados. El título y el poema no están mal, para, desde luego, para el acto que estamos celebrando. Y más adelante, cuando lo lea, explicaré el porqué. Le hablo ahora del poeta. Una presentación. Manuel Jurado López nació en Sevilla en 1942. Estudió magisterio en la Escuela Profesional Sagrada Familia de la ciudad de Úbeda, en la provincia de Jaén. Allí, cuando terminó su estudio, ejerció también como profesor pero en cuanto tuvo oportunidad regresó a su ciudad natal, Sevilla, donde siguió, siguió ejerciendo la enseñanza en el Instituto Velázquez. En su actividad literaria compagina la poesía, la narrativa, el teatro y el ensayo. Ha publicado en prestigiosas revistas literarias españolas, hispanoamericanas y europeas y ejerce también en muchas revistas la, la crítica literaria. ...ha viajado por distintos países de Europa y Oriente Próximo... ...ha dictado muchas conferencias... ...en universidades de Ginebra, Lausanne, Berna y Constanza... ...así como en centros culturales de Suiza, Portugal, Alemania y Siria. Poemas y relatos suyos han sido traducidos al alemán, francés, italiano y árabe... ...y hay diversas antologías españolas y extranjeras... ...han incluido sus poemas... Su obra, tanto la poética como en prosa, ha sido reconocida con destacados premios literarios en España, Estados Unidos, Suiza y Siria. Y por fin, como añadidura a su currículum, ha obtenido numerosos premios a nivel nacional, como el Miguel Hernández en poesía y el Boro Vallejo en la obra eh, dramática en teatro. ...ya está presentado el poeta... ...ya está dicho por qué elegido ese poeta... ...y ahora le leo el poema... ...que elegí... ...Librero de viejo... ...supo Platón... ...cuando estaba en Atenas... ...que al este... ...allá por Damasco... ...alguien era dueño de libros más antiguos... ...que los de la tercera o segunda sabiduría... ...de los atenienses... ...y más aún... ...que aquellas del primer conocimiento de los jonios... ...una pasión confusa... ...sacudió su indolencia... ...y hacia el este embarcó... ...en el viaje... ...su pecho ardía de igual fiebre... ...que los campos por el pavor del rayo... ...las noches las pasaba contemplando... ...los arcos estelares cruzar la bóveda del cielo... ...y las horas del día... ...aturdido por el lenguaje de las olas mutantes... ...y las dunas de las arenas... ...extenuado... ...asorto... ...humilde acarició aquellas escrituras como el amante hace con los labios prohibidos o el viejo con los senos de una muchacha alegre al conocer el precio se entristeció su alma, vendió cuanto era suyo, empeñó su trabajo y el aire de su espíritu, a cambio de aquel gozo incierto del enigma oculto en las palabras ¿cuántos hombres pugnaron por colocar su fama en libros que otros escribieron he dicho que es un poema extraño y me lo sigue pareciendo este poema que acabo de leer es como mínimo raro, en primer lugar su título, librero de viejo actualmente esa denominación entraña dos conceptos libros usados libros sencillamente viejos y antiguos libros descatalogados por las editoriales ...o libros para colecciones incompletas... ...el tomo 13 del que tenga... ...una colección como el Summarti... ...o la, la, la gran enciclopedia Luz, ...uy, pues me falta ese tomo, no lo tengo... ...y lo encuentra en esa en ese tipo de librería... ...la otra sección ...es la de libros raros... ...difíciles de encontrar... ...y que tienen un gran valor... ...para coleccionistas, bibliófilos... ...o especialistas en una materia determinada... Me apresuro a decirles que, aunque no lo sospechen, que alguno no lo sospechará, por libros raros ha habido muertes. Piensen si no en el célebre libro, la célebre novela, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, o en la saga de Carlos Ruiz Zafón, El cementerio de los libros olvidados. Dado el tiempo histórico a que se refiere López Jurado en su poema, la interpretación correcta, según mi criterio, puede ser que Platón fue al encuentro de libros de origen mesopotámico. Recuerden la historia, Mesopotamia, donde habitaron los Medos y los Persas, las tierras que están justamente entre los ríos Tigris y Eufrates, y que en la actualidad, desgraciadamente, ocupan Siria e Irak, dos países ...en trances muy convulsos... ...por las circunstancias políticas. Esos libros... ...indudablemente debieron estar... ...editados en formato... ...de tableta de arcilla. ¿Debemos concluir... ...que esos libros antiguos... ...le ayudaron a Platón... ...en su sabiduría filosófica? Resulta difícil entender... ...en un sabio... ...como Platón... ...que junto a su maestro Sócrates... ...y a su discípulo Aristóteles... ...en sus tiempos, más jóvenes... ...manifestaron una declarada aversión... ...a los libros escritos... ...en esos años, estamos hablando del siglo V... ...y el IV antes de Jesucristo... La, ...los libros... ...se llamaban orales... ...porque iban de tradición en tradición... ...los recitaban una especie de rasodas... ...que llevaban con ellos unos aprendices... ...que continuaban después su labor... ...pero, así como Sócrates... ...fue leal... ...a su filosofía de no escribir libros... ...porque creían que debían ser transmitidos de viva voz... ...Platón, ya más avanzada su edad... ...sí que rompió esa especie de coalición... ...y si sí escribió gracias a Platón... ...y gracias a que rompiera el pacto de no escribir libros... ...conocemos la obra filosófica de Sócrates... Aristóteles siguió por la misma senda... ...que también siguió, heredó la Academia de Platón... ...y también escribió grandes obras filosóficas. Nada nuevo a este respecto sobre la Tierra, ni entonces, ni luego, ni ahora. A Homero mismo se le atribuyen la Ilíada y la Odisea, cuando según acreditados estudiosos de la literatura... ...él solamente se limitó a transcribir, y poco más que transcribir, añadirle algo... ...epopeyas que ya venían circulando en formato libro oral desde siglos antes. Sea como fuere, lo interesante y trascendente es que aquí están los libros... ...en la Biblioteca General, en todas las bibliotecas de las distintas facultades... ...de la Universidad de Málaga. Hoy conmemoramos el Día Internacional de las Bibliotecas... ...y gracias a ella todos tenemos libre acceso a los libros, que es tanto como decir... ...libre acceso a los sueños... ...la facilidad de, de disponer de información... ...y la posibilidad de tener también... ...libre y gratuito acceso al conocimiento... ...en los cientos y cientos de metros... ...de anaqueles que llenan una biblioteca... ...y en los miles y miles de libros... ...que ocupan las estanterías... ...como sabios testigos del tiempo... ...y de su memoria se nos ofrecen libre y gratuitamente los libros que nos ven... ...para erradicar, erradicar tanto como ignoramos. Aunque sea simbólicamente, brindo por ellos, por los libros... ...y brindo por ellas, por las bibliotecas. Gracias a Gregorio, a todos los compañeros de las bibliotecas de la UMA... ...hoy estamos disfrutando de este encuentro tan entrañable, tan íntimo... Aquí estamos todos los que nos gustan los libros y todos los que nos beneficiamos de la biblioteca. Gracias también a todos por su atención. Muchas gracias. Gracias, don Antonio. María Remedios Herrera Gutiérrez, que representa a la, a la Buma, nos lee un poema de la poeta Inés María Guzmán, a quien doy las gracias porque hoy también aquí nos acompaña. Gracias, Inés. ...no soy lectora de poesía... Eh, ...soy lectora rápida... ...me gustan las novelas emocionantes... ...los relatos que me hacen pensar... ...entrar en la poesía ha sido gracias a Antonio... ...gracias a Lola... ...y gracias también a Inés María Guzmán... Eh, ...la primera vez que me encontré un verso suyo... ...fue con la reseña que hizo Antonio... Y me gustó eh, la imagen, lo visual que son su, sus poemas y sus títulos. Lo fácil que es hacerse una imagen, una evocación de eso que ella escribe. Es por eso que decidí, al final, después de mucho pensarlo, tener en la balanza el, lo, el libro de, de Inés o el libro de una amiga mía muy querida que vive en Brasil. Eh, al final me, me, me decidí por Inés María, porque el poema que, que he elegido me llegaba en un momento en el que acababa de salir un amigo mío de una situación muy, muy conflictiva y me acordaba de él, me acordaba de los malos momentos y de los buenos momentos, porque en este poema habla de una sonrisa, habla de un una persona de luz que también pasa malos momentos. <ríe> en el poema se vuelve una, una costumbre el escribir. En mí la costumbre se volvió observarlo cada vez que hablaba con él. La elección ha sido, ya lo digo, muy, muy personal. Se llama Se ha vuelto una costumbre y dice así. Se ha vuelto una costumbre el escribirte el escribirte a solas por las tardes, cuando la luz declina, declina cuando ya tu visita es inminente. Llegabas sin, av sin aviso, por sorpresa, se dibujaba en el quicio tu figura, parado ante la puerta sonreías, siempre con tu sonrisa maliciosa y pensando en mil cuentos y patrañas. Pero a veces el gesto era tan triste, tanta mueca tu rostro y tan sin rumbo, que apenas avanzabas hacia adentro, parado y desvalido, como el clon de mi cuarto. Te empujaba hacia el fondo de la estancia, pero roto volvías a marcharte, en busca de tus dudas, con mi asombro y tus sombras, llevándote contigo tu silencio. Nada más. Muchas gracias, René. Ahora Joaquín Albarracín, alumno de la UMA, lee un poema de Vicente Gallego. Iba yo un día de julio por Málaga andando con un amigo y le dije, estábamos hablando de música y yo le dije que a mí me encantaba Vivaldi, que era mi compositor favorito. ¿no? Y él me habló de un poema que se titulaba Escuchando la música sacra de Vivaldi, que es el que voy a leer hoy. Eh, está escrito por Vicente Gallego. Eh, un poeta valenciano que nació en 1963 y que pertenece a la poesía de la experiencia, ¿no? que dominó eh, lo, los años 80 y 90. Eh, una persona muy curiosa también porque empezó su estudio de, de letras pero después lo dejó por mitad y se pasó a otros trabajos como portero de discoteca, poador de pino, etcétera, sobre todo poeta. ¿no? Bueno, paso a leer el poema y luego lo comentamos. Está dedicado a Carlos Marzal y Felipe Benítez, que son otros dos poetas de, de su generación. Dice así, como agua bendita, como santo rocío tras la noche de fiebre, lava el alma esta música con su perdón sincero, fluyente arquitectura que en el aire vertebra la ilusión de otra vida, salvada ya para gozar la gloria de un magnánimo Dios. De lo terrestre naces del metal y la cuerda, de la madera noble, de la humana garganta que estremecida firma la hora suya en el mundo. Y sin embargo vuelas, gratitud hecha música, evanescente espíritu que en el viento construyes tu perdurable reino. Si algún eco de ti sonara en nuestra muerte. En mitad de la muerte suenas hoy, cadencioso milagro, pura ofrenda de fe en honor de ese Dios que no escucha tu ruego o que escucha escondido tras su silencio oscuro, la demanda de luz con que el hombre lo abruma. Y si no existe un Dios, ¿quién inspira en tu canto tan cumplido consuelo, extraña melodía de blasfema belleza, que a los hombres sugiere su condición divina? ¿Para qué sordo oído, cuando se halla el nuestro desmemoria en el polvo, en mitad de la muerte, orgullosa plegaria emocionada, ¿Celebras esa frágil plenitud de no sé qué verano o qué huérfana espuma feliz de aquella ola que en la mañana fuimos? Ese es el poema. ¿no? Antes de pasar a comentarlo, encontré en un libro que se titula Conversaciones con Poetas Españoles Contemporáneos una entrevista que le hicieron a Vicente Gallego y una de las preguntas tenía que ver con este poema. Eh, la, la voy a leer porque es muy significativo con el poema. ¿no? Nos da claves. Le preguntan a Aire, ¿te gustaría que tu poesía fuera como la música sacra de Vivaldi? Y le responde, Eso quisiera yo. Ese poema es sobre una de las magnas obras de la humanidad. Si tuviéramos que mandar un cohete a no se sabe dónde y meter unas cuantas cosas dentro, a mí me parece que Vivaldi sería una de ellas. Ha sido mucho más apreciado como autor de música sacra, Bach, que es una maravilla pero la música sacra de Vivaldi es maravillosa. En Bach se escucha la gravedad del creyente verdadero y está cantando a Dios y a lo trascendente. Pero Vivaldi está cantándole al Dios del mundo, al Dios de la vida, al Dios del sol, ese Dios en el que yo creo tanto. Me he emocionado tanto con Vivaldi que un día comencé a escribir un poema que se titula así, pero no era ni un intento de reproducir la música sacra de Vivaldi ni de medirme con él. Era un intento de trasladar mi emoción al escuchar esa obra grandiosa. Al final, era hablar como creo que el poema habla, de la emoción de la vida y de la muerte, de la emoción de estar vivos y cantarlo. Entonces, aquí hay algunas claves que ahora sacaremos a colación. Pero lo primero que uno se da cuenta cuando lee el poema, es que el poema está enteramente plagado del léxico de lo sagrado. Eh, palabras como, eh, o leemos como agua bendita, santo rocío, alma, Dios, espíritu, ruego, blasfema y plegaria. ¿No? Y por otra parte, antes de, de pasar a, o, a otro tipo de curiosidades, también está constantemente llamando a la música, de una manera también casi trascendental, ¿no? mediante constantes enumeraciones, que además eso le permite conseguir ritmo en el poema. La música es muy importante en poesía. ¿no? Como le llama, fluyente arquitectura, gratitud, evanescente espíritu, cadencioso milagro, pura ofrenda de fe, luz, extraña melodía de blasfema belleza, y orgullosa plegaria emocionada. Entonces ya estamos viendo de que eh, eh, tiene un marcado componente espiritual el poema, ¿no? Y luego hay otra figura muy importante, ya una vez que se ha sobrepasado eh, en esa superficie principal, que es la figura de Dios. Pero el Dios que sale aquí es especial, porque no un Dios concreto, por ejemplo, de la religión cristiana o de otro tipo de religión. Es un Dios general, ¿no? Dice un Dios, ese Dios, además está en minúscula, ¿no? que entronca con la pregunta de la entrevista, ¿no? cuando él dice que Vivaldi está cantando al dios del mundo, al dios de la vida, al dios del sol, ese dios en el que yo creo tanto. Es decir, un dios impersonal, eh, tal como lo formuló el filósofo Spinoza, ¿no? panteísta, que está en todos sitios. Entonces, eh, cuando un poeta eh, accede a, a tratar lo espiritual, normalmente lo hace mediante el canto. No, de hecho, es la obsesión continua y circular del poema, el canto. El poema no tiene una tesis en un primer verso que luego desarrolla, está continuamente cantándole mediante esas enumeraciones, eh, etc. ¿no? Es decir, hay un asombro ante la existencia de que exista la música. Y a colación de ello también voy a leer tres estrofas de un poema muy famoso de Fray Luis de León, que es a Francisco de Salina, un músico de su época, que tiene mucho que ver con, con este poema también. Dice así… El aire se serena y viste de hermosura y luz usada, salinas cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino el alma que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Y más adelante casi al final dice, oh desmayo dichoso, oh muerte que das vida, oh dulce olvido, duras en tu reposo sin ser restituido jamás a que este bajo y vil sentido. Eh, eh, como se ve también eh, la música eleva, ¿no? es, es muy importante y este canto, esta alabanza a la música, también se ve en poetas muy importantes de la literatura española del siglo XX, por ejemplo, un Claudio Rodríguez, ¿no? que en una primera fase eh, cantó, cantó eh, por ejemplo en libros como Don de la Briedad cuyo primer poema es Siempre la claridad viene del cielo es un don, no se haya entre las cosas sino muy por encima, y las ocupa haciendo de ellos vida y labor propias. Así amanece el día, así, eh, así se cierra eh, la noche de su sombra, me parece, ¿no? algo, algo similar. ¿no? También hay huellas de César Simón, ¿no? entonces César Simón y Claudio Rodríguez son sus precedentes. Por cierto, Antonio Jiménez Millán, que es un profesor de la UMA, eh, le dedicó un apartado a Vicente Gallego en un, en un libro suyo y se titula Poesía Hispánica Peninsular, haciendo hincapié en ese deseo de trascendencia ¿no? que emana el poema. Vamos a fijarnos, eh, por favor, en la estrofa número dos, porque es muy importante. Es donde se divide la parte material y primera, inicial, esencial de la música, que es instrumental, y la segunda, que es la espiritual. ¿no? Dice en los tres, cuatro primeros versos, «De lo terrestre naces, del metal y la cuerda, de la madera noble, de la humana garganta que estremecida firma la hora suya en el mundo». Es decir, lo humano, lo corporal, lo temporal, crea instrumentos materiales con esos símbolos ¿no? que ya nos precede. Ya, De hecho, Homero, que ha citado usted antes, hablaba en la Ilíada de la música. ¿no? Pero una vez que, que eso se ha hecho, se pasa directamente a ese vuelo. ¿no? Dice, y sin embargo vuelas, gratitud hecha música, evanescente espíritu que en el viento construyes tu perdurable reino. Ahí está la parte espiritual, la verdadera de, de la música. Es decir, la música se eleva, vuela y permanece en el aire, paralela a lo divino, podríamos decir. Por otra parte, nos podríamos preguntar, ¿la música no llega a todos por igual? Es decir, todos los que escucháramos a Vivaldi sentiríamos lo mismo, ¿es subjetivo eso? Encontré un poema de Vicente Gallego también, de un poema de suyo, que se titula La plata de los días, de 1996, que se, que se titula Maneras de escuchar un blues. Y al final dice lo siguiente, dice... Para que este piano suene así, para temblar así con esta música, ha sido necesario ir llenándola poco a poco de belleza y de daño. Ir llenándola con nuestra propia vida, para que se parezca a nuestra propia vida y suene así, tan insignificante y tan grande, tan triste, tan hermosa. Es decir, evidentemente hay una subjetividad... ...o como le gusta decir mucho un profesor mío... ...una intersubjetividad, ¿no?... ...que es, un, es más correcto, más concreto, ¿no?... Eh, ...al igual que yo como lector... ...otro, otro lector de poesía puede venir aquí... y ...encontrar otras cosas que yo no he visto... ...aparte del léxico sagrado... ...que quizás eso sí se ve más, ¿no?... Eh, ...ya eh, las dos últimas estrofas... ...que está dividida por si algún eco de ti... ...sonará en nuestra muerte... ...que es una estrofa de un solo verso... ...que divide el poema en dos por arriba y dos por abajo... ...por abajo se habla más de Dios y de la muerte, por supuesto, ¿no? y dice una cosa muy curiosa porque dice en mitad de la muerte suena soy, ¿no? eh, lo repite luego al final, en mitad de la muerte, orgullosa, plegaria y emocionada. Es decir, eh, la música es algo tan sublime, es quizá en el arte la forma más directa de alcanzar una trascendencia o de sentir un bosquejo de trascendencia, eh, que incluso, o a mí me lo pareció así, Incluso nosotros muertos, sigue sonando esa música, suena todavía esa música. ¿no? Y al final del poema, como curiosidad, dice: ¿Celebras esa frágil plenitud de no sé qué verano o qué huérfana espuma feliz de aquella ola que en la mañana fuimos? Ahí hay cierta ambigüedad para un lector, ¿no? pero una ambigüedad que, aunque yo la llame así, no tiene una connotación negativa, ni mucho menos. ¿no? Borges. Eh, tiene un poema en el que decía algo así como Comero comprendió que la poesía era el arte de decir las cosas de manera indirecta es muy importante lo indirecto por ejemplo si Vicente Gallego en vez de decir no sé qué verano qué huérfana espuma hubiera dicho el verano del 86 en la playa de la Malagueta fui muy feliz eso ya cerca mucho la experiencia poética eh, se pone el lector como mero observador y no puede pertenecer a ese plural que sí tiene este poema. ¿no? Entonces, el lector, a través de esa ambigüedad, que repito, no tiene connotación negativa, eh, eso permite que en su imaginación el lector, el lector con el apoyo de sus propias vivencias, pueda viajar por esos derroteros dichosos a los que nos termina transportando la música, en este caso, la música sacra de Vivaldi. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Pedro Moreno Brenes va a leer a Antonio José Quesada que también nos acompaña hoy. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Yo vine con la confianza de que por mi aspecto juvenil se me pudiera confundir con el representante de estudiantes. Es evidente que no lo he logrado y, y créanme, he procurado cambiar la corbata incluso para, para dar el pego. Eh, yo quiero dar las gracias porque la gratitud no es un mero protocolo, es algo que se saca del corazón, ¿no? yo como universitario creo que estos actos son muy necesarios no es rellenar una memoria para que al final de año decida decir se ha hecho A o se ha hecho B creo que Antonio, que Gregorio que en definitiva la biblioteca universitaria de Málaga, de mi institución de mi alma mater está logrando generar una posibilidad de efectiva de acercarnos a algo que todos sentimos en general en el plano individual pero que reconforta mucho compartirlo con, con más gente, ¿no? Con gente que sabe más que tú y que desde luego te puede, te puede enseñar mucho, no solamente de lo que uno profesa, de lo que uno explica en la universidad, sino de cosas tan importantes como la poesía. Pero yo creo que había elegido bien respecto a mí y voy a explicar por qué. No es autobombo, no soy una a catedral, ¿no? yo voy a hablarte de tal como lo siento, ¿no? Yo tengo la ventaja de que no soy filólogo, hay personas de las que han hablado anteriormente que se les nota unos conocimientos y una especial sensibilidad para analizar el lenguaje. Pertenezco a una especial rama de la poesía, que es el derecho administrativo. Imagínense ustedes, logramos hacerle evitar. Es como explicar a Freud y Le de León, pero el acto administrativo, ¿no? La revisión de oficio, la revocación, la enfiteusis, cosas así muy, muy propias de, de mi gremio. Y tampoco soy poeta. Es más, reivindico mi estatuto de no poeta. ...como sabe mi querido amigo y compañero Antonio... ...en general utilizo una expresión más grosera... ...que me renuncio a, a utilizar aquí... ...pero créanme, no soy poeta... ...y eso me permite decirles con claridad... ...que soy un buen consumidor de poesía... ...precisamente por no tener la tentación... ...de acumular ¿eh? más textos... ...a la ya de por sí... Eh, ...incrementada y gruesa... Eh, ...biblioteca de poetas pues me permito el lujo, precisamente, de ser un buen lector de poesía, de disfrutar de la poesía y, obviamente, tener criterios de lector, que al final yo creo que, fundamentalmente, eh, es lo que aquí se esperaba. El criterio del creador son, precisamente, aquellos que, que afortunadamente, son capaces de unir su nombre a, a expresiones eh, magníficas de uso del lenguaje. que te conmueve? Porque yo al final, yo creo que fundamentalmente la literatura, especialmente la poesía, es que te conmueva sin sobreactuar. Yo la verdad que a veces veo excesiva sobreactuación. No hace falta. Algo que te llega al alma. Y como toda selección, se me pedió una selección con un criterio cronológico y me vino muy bien. Porque toda selección es discrecional, utilizando el derecho administrativo. Lo que no debe ser es arbitraria. La arbitrariedad es el reino del capricho. Es arbitrario porque mis narices, en mi amigo, eh, y lo hablo bien de él, en mi enemigo, y lo machaco. Eh, es lo que en esta mañana se me ocurra. No, la, la, la discrecionalidad implica criterios. Criterios que evidentemente no son reglados Sería impensable que todos eligiéramos a los mismos. Eso sería incompatible con el más elemental espíritu poético. Es eh, verdad, sería incompatible con el más elemental espíritu universitario. Esa es la discrecionalidad, si me permiten ustedes, sana. Y en esa discrecionalidad yo he elegido a un autor que conozco y a una obra que conozco. Autor que conozco porque tengo el privilegio de trabajar con él. Tampoco lo conozco de pequeño, soy de años mayor que él, por tanto somos generaciones relativamente distantes en el tiempo, pero hemos logrado conectar y sobre todo me ha, me ha permitido crear mi teoría sobre Antonia. A quien no lo conozca, créanme, le doy un consejo, procuren conocerlo. ...con la cantidad de tontos... ...a los que dedicamos tanto tiempo en el mundo... ...dedicar tiempo a las buenas personas... ...es un lujo que uno... ...con cierta edad no debe renunciar... ...Antonio probablemente refleja... ...lo que en términos... ...yo lo definiría como la inversa proporción... ...es... Eh, ...una cosa... ...totalmente contraria... ...a lo que hace... ...y alguno podrá decir... ...narices, le está diciendo que es alguien que no es sincero... ...no, no, no, créanme... ...lo van a comprender... Es una persona con unos méritos académicos incuestionables. Se lo dice a alguien que, de eso sí entiendo, de poesía soy un lector, pero de eso es mi gremia. ¿Mm? Alguien que no es un mero civilista, es un gran civilista, que ha publicado sobre diversos temas y con un rigor técnico apabullante. Yo tengo un ego que no cabe en esta biblioteca. Antonio es mucho mejor que yo, jurista, créanme. Y créanme también, tengo un ego que no cabe en esta biblioteca. Sin embargo, lo reconozco claramente. Es mucho más joven que yo. Pero esa capacidad como profesor, como investigador, acreditada y reconocida por todos, no conozco a nadie que no lo haga, es inversamente proporcional a su modestia. Antonio es la persona más modesta que conozco y conozco muchas personas. Antonio, para sacarle en su biografía algo más que poeta, hay que utilizar la coacción directa, casi. Es muy difícil. Él relativiza todos sus méritos, lo hace de una manera manifiesta, a veces temeraria, todo se ha dicho, porque luego también en la universidad, que es el reino de los listos oficiales, aquí somos listos oficiales porque tenemos un título que nos dice que somos listos oficiales, hay todo, hay, hay listos y tontos, y créanme, los tontos también abundan y hacen daño. Pero en ese reino, Antonio no dedica ni un minuto, y creo que en los últimos tiempos lo he conocido casi a diario, al autobombo. Se considera poeta, pero lo hace con una naturalidad extraordinaria. Conozco a la persona y me parece que en esa discrecionalidad que afortunadamente se me ha otorgado he elegido bien. Esto no significa mérito para nadie, obviamente. Afortunadamente contamos con magníficos poetas, con magníficas poetas, personas que nos alegran la vida. Han tratado con Gregorio que la informática no ha alegrado la vida porque no ha permitido ...hacer cosas que antes eran impensables... ¿no? ...en esto de las bibliotecas... ...Antonio también decía la importancia que tiene... ...nos alegra la vida... ...pero al mismo tiempo... ...nos permiten... ...sentir una sana envidia... ...que es la de decir... ...a mí me gustaría escribir como él... ...a mí sí me gustaría escribir como él... ...pero como no soy poeta por... ...y Antonio sabe lo que sigue... ...pero soy una persona muy educada y no lo diré aquí... ...me voy a limitar en este caso... ...a leerles el poema y decir por qué... ...junto con Antonio... He elegido, en este caso, el poema de Antonio Quesada, que yo antes era capaz de leer sin, sin gafas, pero cosas de la vida uh, tampoco se trata de, de improvisar. Se llama Hoy. Bueno, está en el libro, en este caso, Poesía e Instancia de Parte, un título muy jurídico como ustedes podrán comprender. Hoy acumulé años, kilos en la cintura. Ideas y dudas. No sé si me convertí en sabio o en prudente, o para qué engañarnos, en cobarde. Muy corta, pero dice muchas cosas, yo creo que refleja casi a Antonio. Antonio todavía no acumula kilos, años, teniendo en cuenta que soy mayor que él, tampoco, me niego legítima defensa, todo aquel que sea más joven que yo, no acumula años. ¿eh? Pero ideas, permítanme una expresión coloquial, ...por un tubo. Es alguien que es capaz de hablarte de Pasolini... ...y pasar de pronto a la enfiteusis. Algo que como decía Cela, se puede morir uno sin saber lo que es. Es capaz de hablar de lo suyo, de lo que en definitiva Uf. le da de comer... ...y al mismo tiempo lo que le da vida como, como artista, como creador que es. Pero también acumula dudas. Yo que... ...como todos, ¿no? En general la vida... Pues tengo que bregar también con, con los especialistas, del, de, en este caso, de, de la monografía temática, los que siempre hablan de lo mismo, de los que se escuchan siempre a ellos mismos. No, no hay ningún sonido de la voz humana que les reconforte más que huirse a sí mismo. Es decir, de una parte importante de la universidad, para que no vamos a ir más lejos. Y en el mundo de la política también añadido, con un cierto secta, sectarismo, de aquí es esto y no existe nada bajo el sol. ¿eh? Con ese ambiente, que por desgracia cada vez se va acentuando más, yo creo que alguien que duda es muy importante. Antonio duda, duda porque es inteligente. No duda desde el relativismo, no es la duda de yo quiero quedar bien con uno o con otro. Ahí saben ustedes que hay gente que son especialistas en eso, que tienen una cintura que ni matajarie. son capaces de hacer briguerías. Decir el lunes una cosa y el viernes todo la contraria y decir con qué cara. ...y lo hacen y quedan bien con todo el mundo... ...progresan, sacan cátedras... ...sacan escaños... ...Antonio no pertenece a esa estirpe... ...como diría Guete... ...no es su estirpe... ...pero evidentemente Antonio con esas dudas... ...sin embargo también... ...vuelvo a lo que dije anteriormente... ...es la inversa proporción... él dice... ...o para qué engañarnos... quizás me he convertido en un cobarde... ...Antonio no es un cobarde... ...no es un Quijote... ...es que para no ser cobarde no hace falta... ...estar gritando... ...no hace falta reafirmarse cada cinco minutos... Bueno, Antonio pertenece también a esa estirpe... ...de los que no le importa juntarse con los que no piensan como él... ...porque tiene muy claras sus convicciones... ...sus convicciones morales de ser humano... ...como artista y como universitario... ...Antonio es un lujo para nuestra universidad... ...para mí como compañero lo es... ...y yo confío que ustedes... ...a partir de lo que he dicho... ...no tanto por lo que yo he dicho... ...sino realmente porque... ...créanme, es verdad... ...se corresponde con la verdad... ...conozcan a un poeta, a una gran persona... ...y esto nos permita seguir disfrutando de las buenas personas... ...y de los buenos poetas, muchas gracias. Muchas gracias Pedro. Y ahora Eduardo Arretamero, nos va a leer un poema... ...de Ángel Luis Montilla Martos. Bueno, buena, buenos días. Eh, antes de, de leerlo me gustaría tener un recuerdo... ...para un poeta malagueño que murió hace una semana... ...además de manera trágica... ...que se llama... ...se llamaba Nacho Albert... ...no solo era poeta, era cineasta... ...y hacía teatro... ...en fin, en un acto como este pues me gustaba... ...recordarlo, ¿no?... ...que si él, los que no lo conozcáis... ...pues buscar, porque es bastante... ...interesante toda... toda su obra poética y... y era un hombre de, fundamentalmente de teatro... ...bueno, así que ya pasó lo mío... Eh, ...bueno... Pues soy Eduardo Retamero y trabajo en la Secretaría General. Yo soy el hombre de los marrones, el, el señor no, fundamentalmente, ¿no? porque a todos le decimos que no, allí en la, la Secretaría General. Y eh, tengo que hacer una confesión, soy un sustituto, soy un suplente, un interino. ¿Por qué? Porque a mí me llamó Javier Evia, que era el elegido para haber estado en este puesto, y me dice, mira, no puedo acudir, tú me quieres sustituir, y digo, bueno, yo fui interino al inicio de mi carrera administrativa, no me importa volver a hacerlo Y le digo, ¿tú qué poeta había elegido? Y dice, bueno, pues había elegido a Ángel Luis Montilla, que es amigo tuyo. Y dice, anda pues, digo, es verdad, es amigo mío. Y digo, fantástico. Así que cogeré también un poema de él, para no quedar mal. Y, y me dice, hay que darle un toque especial a la interpretación. Y digo, bueno, pues entonces escogeré uno de los poemas que yo le he musicado a él, porque solo tengo la costumbre de que cuando él presenta algún libro, pues le musico algún poema y, y, y colaboramos en los en lo recitales, lo que él llama conciertales. Entonces llamé a Ángel, le dije, mira Ángel, que me han dicho que, que, que lea un poema tuyo. Hubo un silencio incómodo y me han dicho que tengo que darle un toque personal. me dice, no te irá a disfrazar, tío, no, no no, voy a cantar, dice, bueno, vale, entonces me dio, me dio su permiso. ¿Quién es Ángel Luis Montilla Marto? Bueno, pues él nace en Málaga en el año 65, en el pleno baby boom, el baby boom era, pues, no los 20, se habían cumplido los 25 años del final de la guerra, la gente había pasado mucha hambre, y entonces Franco dio la orden, y ahora a reproduciros como conejos, ¿no? Entonces, entonces la gente se empezó a reproducir y claro, con tanto niño, algún poeta tenía que haber. Y un poeta que curiosamente se, eh, se, se cría en un barrio muy peculiar de Málaga, que es el barrio de La Palma, de La Palmilla. Eh, esto, o sea, poéticamente, ¿no? hasta en el más duro asfalto surgen flores, se podría decir. ¿no? Entonces estamos ante un poeta palmillero y él no lo oculta, de hecho su, su, obra, su recopilación de su obra poética se llama De la palma al cerezo, de la palma palmilla, al cerezo porque su obsesión ahora es eh, todo relacionado con Japón, es muy nipófilo y entonces ahí aúna el principio y su final. ¿no? Bueno, Ángel no solo hace poesía, hace, ha hecho teatro, ha hecho microteatro, novelas cortas, ...hace guiones, eh, letrista de canciones, cantautor también... ...y tiene un blog muy interesante que se llama Monte Coronado... ...de nuevo la palmilla... Eh, ...y es donde habla sobre todo de educación y hace reflexiones muy interesantes... ...yo lo recomiendo, es Monte Coronado Blog es pop y, y ahí lo tenéis... ...como él dice, es un amateur profesional, un patético avatar de Leonardo... ...como diría su madre, le mete mano a todo aunque realmente solo ha cuajado en dos disciplinas, la poesía y la jefatura de estudios de su instituto. Tanto, tanto lo tiene de ser jefe de estudios que no se ha dado permiso a sí mismo para venir esta mañana. Es ¿no? muy estricto. ¿no? Su obra poética eh, se acerca ya a la decena de libros y el último de ellos, como he dicho, es este. Las características de su poesía, así al menos como lo veo yo, no soy filólogo, y entonces, pero yo... ...lo que noto en él que hace una poesía de lo cotidiano... ...de lo doméstico, de lo habitual... ...de lo que no es extraordinario, ¿no? Él, él es una persona normal que no por eso deja de ser poeta... ...yo sé que todo poeta aspira a morir sifilítico, ...pero él no, él, de, él es lo que, lo que es... ...es más, lo reivindica, reivindica lo normal... ...como elemento poético, os voy a leer... ...un trocito de un poema que dedica a su mujer... ...con la que estaba felizmente casado de hace muchos años... ...que dice... ...lástima que el arte solo capte... ...a los que salen movidos en la foto de la vida... ...más o menos se entiende el sentido... ¿no? ...que no todo va a ser dramático... ...para que pueda ser objeto de, de literatura... ...otra de sus características... ...es el sentido del humor... ...sus libros la verdad son muy divertidos... ...sus poemas son... ...entretenidos... ...o sea cualquiera que no le guste la poesía se lo da... ...y al final lo va a leer y le, y le va a gustar... Eh, ...también esa... ...sabia mezcla entre lo que es la cultura popular... ...y la alta cultura... ...te puede hacer un poema sobre Gris... ...gris, lo de John Travolta, ¿no? ...sobre la película Gris... ...y al renglón seguido te hace un poema sobre Ulises... Eh, ...reflexionando sobre, sobre... lo que es el, el ser humano, ¿no? eh, ...otra de sus características es... Eso, reflexionar sobre la vida, ¿no? ...me gustaría leeros también un trozo de un poema... ...el final de un poema suyo... ...se llama Ulises monologa en la playa de Ítaca... Que dice lo siguiente: no, uno no es más que un mástil que presta su desnuda soledad a toda la bandera, uno no es más que el poste del que cuelgan las cosas que le ocurren. Bien, esta poesía que podríamos llamar de lo cotidiano, luego realmente sí la, la ha hecho otra gente, lo que yo llamo poesía de lo cotidiano, como aquí en Málaga, por ejemplo, María Eloy, una poetisa también súper divertida que yo os recomiendo que la busquéis por ahí, además en directo es fantástica. Eh, pero él lo lleva haciendo desde los años 80, en el que empezó allí en la revista del Instituto, que se llamaba Tediria, dirigida por Damas Ochicharro, en el Instituto, como digo, Sierra Bermeja. ¿no? En su libro, Múltiplos de Uno, yo me los traigo para que los veáis, sí, los, los bibliotecarios es que existen ¿no? el libro, eh, donde más patentes están las características que yo he dicho, y sobre todo el sentido del humor un libro estupendo para que la gente, que como he dicho, que no lee poesía, pues lo haga bien. El poema que he elegido, pues yo creo que reúne todas estas características. Lo he elegido porque, como había que darle un toque personal y tengo varios poemas del musicado, pues, pues entonces nada, lo, lo musiqué. Se llama Consagración del Verano y, <ríe> y habla de esos veranos de infantiles o adolescentes de la gente que veraneaba en la playa o sea, él, aunque vivía en Ciudad Jardín en La Palma, tenía la suerte de veranear en el Rincón de la Victoria eso en mi tiempo, en nuestro tiempo, era lo más o sea, que si usted veraneaba en el rincón ya es como si ahora te vas a Acapulco y entonces lo, lo recuerda paso a leerlo y luego me, lo voy a, voy a cantar, voy a cantar un trozo ¿no? dice pasamos un verano cojonudo ...tú alquilabas delfines a Neptuno... ...yo guardaba tu risa en caracolas... ...hacíamos castillos con las algas que vendían muchachos en pelotas... ...y después de asediarlos con los muchos revolcones de amor... ...nos escribíamos poemas instantáneos con los dedos... ...en la orilla carnosa que las olas dejaban al volver al rebalaje... ...por agosto hicimos la paella de hipocampos y moras... Y un bañista se lanzó de cabeza a una tinaja desde aquella avioneta anunciadora que los lunes lanzaba polos gratis. A la sombra rayada de un cañizo, oímos una tarde de septiembre callar a la voz del merendero. Un nativo moreno fue plegando las hamacas y los hidropedales pusieron sus dos proas rumbo al cielo, para así despedirse de sus primas, las bicis. Que al revés sobre las vacas volvían a hibernar a los desvanes. Olor a sacapuntas y a libretas nos trajo desde tierra un viento triste que nos puso la carne de gallina, nos hizo apetecer un buen caldito y aireó las rebecas del armario. Este es el, este es el poema, entonces yo voy a coger la guitarra mientras... Este es el poema, Yo me, sobre todo, yo siempre había querido hacer una canción del verano, pero no es fácil, ¿no? Porque, ¿qué se puede decir del verano que no se haya dicho ya, no? Imaginaros cosas como, pum, catapum, pum, pum, como nos gusta el verano, ¿eh? O, caramba, carambita, carambidurí, cariño de verano que me gusta a mí, caramba, carambita, carambidurá, cariño de verano que ni fu ni fa o el típico por poropopón, va a la playa calienta el sol. Insuperable, es que entonces digo, yo no puedo, yo solo no puedo. Entonces, me acordé del poema de Ángel y digo, pues lo voy a hacer. Y entonces me fijé en la última parte del poema que habla del, del fin del verano, ¿no? El, hay una generación trastornada por el, los últimos capítulos de Verano Azul, la muerte de Chanquete y el final de verano es lo que sonaba, el dúo dinámico, muy mal, lo pasamos muy mal. Y entonces, eh, a mí me lo recordó, el, el final del verano. Eh, se ha visto que el verano no acaba nunca, por, lo, por el calor que hace, ¿no? Y también porque habla de un poco de, de volver a la aula, eh, el inicio del curso ha sido hace poco, ¿no? Entonces yo lo que hice con Ángel, yo intuía que aquí había música, pero el tío la había escondido. La había escondido. Entonces yo lo que hice fue cambiar una una serie de palabras, unos finales y voilà, surgió la, surgió la rima. Como el muy moderno dice, no, yo aquí no hago rimas, ¿no? Pero al final eh, estaba, ¿no? Y bueno, me lo llevé por el eh, tema de la, de la bossa nova, porque la toco muy mal, ¿no? Pero porque digo, qué, qué música hay más veraniega, aparte de la rumba, que la, la bossa nova. Así que voy he a la guitarra. No sé si será mejor que lo haga a pelo, pero ahí voy parto esto. Aquí se... Bueno. Y allá vamos. A la sombra rayada de un cañizo, oímos una tarde de septiembre callar a la jukebox del merendero. Fue plegando un nativo moreno, las hamacas y los hidropedales, sus dos proas pusieron rumbo al cielo, para así despedirse de las bicis, que al revés, colocadas en las vacas, volvían al desván para el invierno. desde tierra un viento triste, olor a sacapuntas y libreta, que nos trajo la carne de gallina, nos hizo apetecer un buen caldito y aireó del armario las rebecas, y aireó del armario las rebecas. ...muchas gracias, ya hemos acabado, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Bien, espero que este repaso que hemos dado a la poesía del siglo XXI... Eh, ...nos haya servido para conocer a, a algunos autores. A mí la verdad me ha dado tanta envidia... ...que también me gustaría daros a conocer un autor porque es aquí profesor también de la, de la UMA, es italiano, vino con Erasmus aquí a Málaga y aquí ya se ha quedado. Ha sido el último premio y pedió. Es un libro, yo creo que excepcional, aquí hay, veo, muchos amantes de la poesía y por eso me atrevo a, a, a, la, a decirlo. Es un libro, yo creo, excepcional, se llama Actos impuros y nos cuenta la historia, es casi un libro... ...historia, novela, de un hombre que quiere ser madre. No es un hombre que quiera ser padre, sino un hombre que quiere ser madre. Y sufre por la imposibilidad de ser madre. Es un libro entre e irónico, reflexivo, pero también a la vez duro. Escrito en un lenguaje estupendo, teniendo en cuenta que su autor, es italiano... ...porque te lo dicen, si no, no notas absolutamente nada... Entre todos los poemas, eh, voy a leer uno ya para finalizar, que se llama El Prospecto. Usted no puede dar a luz, ahora ni nunca. Hágase la idea. Usted no puede dar a luz, ¿acaso no leyó El Prospecto? Le recomiendo que no vuelva a escribir sobre el tema, podría acabar en depresión. Considere la opción de un animal doméstico. Póngale nombre, hágale fotos, súbalas a las redes sociales. Verá cómo crecen los me gusta en las publicaciones, cómo decenas de amigos le alivian su dolor. No lo olvide. La ciencia es exacta, nunca engaña. Pero anímese. Usted es muy valiente, yo le admiro. Su elección sexual es un acto de resistencia. Se llora por los muertos, no por los que no han nacido. No tiene usted motivo para estar triste. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Bueno, nada, perdón. Eh, nada más, que ha sido un, un placer escuchar esta lectura y, sobre todo, los comentarios y las interpretaciones. Hemos aprendido mucho también y ha sido muy ameno. Y pues Nada más por nuestra parte. Agradeceros la asistencia, la participación, el, el empuje y el ánimo que organicemos este tipo de, de actos. Y, bueno, lo que esperamos que haya continuidad y pues que nos ahí. volvamos a ver en la próxima ocasión. Muchas gracias. Sí, sí. gracias. <clears> Thank <throat> you.